del equipo dominicano, ¿tú tuviste la oportunidad de leer algo de eso? 6-2 la victoria del equipo dominicano un partido, un partido muy abierto frente a Trinidad y Tobago muy ayer bien. martes 4 donde se jugó ese partido en el domo poli, en el polideportivo de la ciudad de Guatemala, el triunfo que le permitió al Quinteto Tricolor clasificar a los cuartos de final uh -huh. del campeonato de fútbol sala Ay. de la CONCACAF que otorga ¿verdad? los cuatro grupos al mundial de la modalidad lituana. ...Lituanina 2021... ...Lituania no... ...Lituania dice... ...se está jugando fútbol sala... ...es un campeonato... ...o sea que esto no fue un asunto... ...que se organizó aquí... ...es un asunto que se está organizando... ...por la principal... ...entidad de fútbol ...de, de América... ...organizado... ...Dominicana tiene un buen equipo... ...de hecho es mejor equipo... ...por lo que estoy escuchando... Que, porque son siete años de trabajo con el fútbol aquí, incluyendo este, no ha sido tan fácil. En los deportes profesionales no es tan fácil conseguir resultados positivos en, en algo tan rápido. Si es que vamos a la aplauso no, menos, para ellos. Menos un deporte que no es tradicional. Sí, en por eso país. digo, estamos creando un deporte y tratando de ser competitivo eso es algo difícil. Así que por eso felicitar y apoyar a la federación. Y a los jugadores de fútbol sala de nuestra República Dominicana. Sabe que también se está jugando la Liga Dominicana de Fútbol, incluso va rápido sí. el tiempo. Sí. Estamos sí, sí, sí. para la jornada número 4 y tenemos por ahí los partidos, incluso el equipo de San Francisco de Macorís, como cada fin de semana, pues también tendrá su partido. Ahí lo vemos iniciando desde el viernes, estará iniciando la jornada número 4 hasta el domingo. Y estaremos enfrentando, como mencionábamos en el día de ayer, al Atlántico FC. Ese partido será en Santiago de los Caballeros, La casa sí. de, Puerto equipo de Puerto Plata. Sí, la Casa Interina este año para el equipo de Puerto Plata. Entonces Moca estará visitando al Atlético Vega Real. Ahí vemos también entonces San Cristóbal, que es otro equipo que no ha conseguido victoria. Se estará enfrentando a los delfines. Jarabacoa estará visitando al OIM y entonces Pantoja se estará enfrentando al Cibao FC, esa es la jornada número 4, repetimos iniciando desde el próximo viernes con ese partido que incluso tendremos el Atlético de San Francisco visitando en este caso Santiago de los Caballeros y enfrentándonos a Puerto Plata gracias a Ricky, partido bueno muy importante. aquí tengo gracias a mi compañero Chenco San Lázaro Ibameso y, y la ceremonia inaugural y luego Rafael Varias contra San Carlos. Esto va... ¡Ay, Dios mío! Esto va por el canal de YouTube, por la Super 7. eso es una emisora. Por Digital 15. Por Digital 15. Víctor, dale, dale al logo. Dale al, ah, bueno. Está bien. Esto va por Digital 15, la Super 7 y por el canal de YouTube de, del torneo. Así es que ahí está la respuesta. Muchas gracias porque la gente está... Eh, Radio Super 7 Que es 107.7 en todo el país Me consta Un fuerte Ah bueno, también Gregory me había enviado Gregory Moronta Núñez Mi querido hermano Casi de sangre Me había enviado este, este post Con relación al fútbol, termino diciéndote Antes de ir a la pausa Tenemos un gran compromiso Yo no quiero que los jugadores sientan presión Porque Así debe sentirla el equipo de Puerto Plata. Ellos van a jugar en su casa, pero no en su casa. Es una cancha que están utilizando provisionalmente, interinamente, por el tema de la pandemia, que solo se están utilizando cinco. Pero es la de Santiago. Entonces, ir a Santiago el viernes, el partido es a las 7 de la noche, y me parece que tendremos transmisión. Hay que hacer un buen papel ahí. Hay que conseguir una victoria, sumar tres puntos y alejarnos de los últimos dos lugares. Eso es... Porque sí. No, y tomando en cuenta que ya el equipo pues, se nota mucho, mucho más acoplado. Se ve en mejor. Relación, se ve, mejor, y se ve hemos, mejor. Hemos ido mejorando, a pesar de que no hemos conseguido una victoria. Es algo que muchos podrán escucharlo como que el fútbol irónico. Es diferente. El fútbol es diferente. Sí, el fútbol, sin duda alguna. Tú juegas y, notado, bien y pierdes. Y se ha notado la mejoría en los últimos partidos. El fútbol, 90 minutos. Tú juegas bien y pierde juega mejor que el otro y, pero te meten Así un gol es. y tú no hiciste oye eso es tan difícil el fútbol es un deporte precioso pero difícil vamos a ir a una pausa mi compañero Riquelmi Rosario y quien les habla Junior Mat